Bien. Bueno, vamos a continuar con lo que veníamos tratando de lógica. Este es el, los contenidos para hoy, así que vamos a tratar de ir rápido, así los cubrimos. Eh, vamos a seguir trabajando con la parte eh, sintáctica, vamos a repasar la parte sintáctica y vamos a trabajar con la semántica, que es cuando uno le da significado a la las expresiones que hemos definido para la lógica. Bueno, habíamos dicho que la lógica tiene tres componentes. La sintaxis, que dice qué forma tienen los objetos que usamos, o qué naturaleza tiene, y los objetos que vamos a usar son las proposiciones, y tiene varios sinónimos esos. Proposiciones, vamos a decir, fórmulas proposicionales o fórmulas, es todo lo mismo. Y damos reglas de cómo se escriben. ¿sí? Y como un breve repasito, habíamos dicho que los símbolos proposicionales, que también le vamos a llamar variables proposicionales, son P0, P1, PN, Pn más 1, etc. Uno para cada natural. Y estoy introduciendo este símbolo B caligráfica para las variables, para las variables proposicionales o símbolos proposicionales. Son dos nombres que significan lo mismo. Los conectivos son bottom y o implica, y los átomos denotados por at son todos los símbolos proposicionales más el bottom. Y el lenguaje completo de nuestra en el cual está escrita la lógica es sigma, que está constituido por los átomos, los paréntesis y los y los conectivos binarios, o, y, o sea, decir, todos los conectivos, todas las variables profesionales, bottom y paréntesis. Y prop, para nosotros, prop estaba definido como cierto subconjunto de las cadenas, de las strings, escritas con símbolo de signo. Después había dos partes, que era cómo damos significado a las proposiciones, y por último, un cálculo que me permite definir qué es un teorema, y en general me permite definir cuándo algo se deduce o se demuestra a partir de otras proposiciones. Ahora mismo vamos a ver la semántica, el cálculo lo vamos a ver después. Eh, entonces, insistamos en una cosita, hasta ahora eh, la, las proposiciones eran simplemente string, sí, solo cadenas. Un subconjunto de string. No, no, no tienen significado. Ahora lo que vamos a hacer es darle significado. Entonces, ¿cómo le vamos a dar significado a estas cadenas de símbolos? Le vamos a dar a cada símbolo proposicional, vamos a darle un valor que va a ser falso o verdadero. Falso lo vamos a representar con cero, verdadero con uno. Entonces, eso va a ser nuestra noción de un universo donde nos, le preguntamos qué valor de verdad tiene cada símbolo proposicional. Va a ser simplemente una función que me toma cada variable proposicional y me devuelve un valor 0 o 1. ¿sí? Una función así le voy a llamar una asignación. Y esto lo tenemos que pensar como que fuera un mundo... Imaginemos que estas, estos símbolos están codificando afirmaciones. Por ejemplo, P0 hace frío, P1 está lloviendo, etc. ¿Sí? Entonces, el clima de hoy estaría determinando... Una función B que me diría, hace frío, bueno, esto, esto de frío no es subjetivo, a mí acá me hace frío porque esta, esta habitación es fría, pero está lloviendo falso, me parece que eso es falso en toda la provincia de Córdoba. Y entonces, un momento posible va a determinar una interpretación, una asignación posible a estas variables, ¿sí? Una vez que hemos fijado el significado de cada variable proposicional, nosotros ya intuitivamente ya sabemos con qué valor van a tener todas las proposiciones. Porque ya tenemos unos simbolitos, por ejemplo, si P0 era valía 1, verdadero, y P1 vale verdadero, la conjunción de esas dos tiene que valer verdadero, en nuestra noción intuitiva. O sea, ahora vamos a imprimir ese significado en las proposiciones una vez que me fijo una asignación. Dado una asignación, yo puedo darle significado a todas las proposiciones. Y en este caso, como son proposiciones, el significado es solo verdadero o falso. Entonces, ¿cómo, es, ¿cómo se da significado? Es una función, ahora va a ser una función que toma todas las proposiciones, me da 0, 1. Es una, un, vamos a definir una función así para a ser una función semántica O evaluación Todo sinónimo Si cumple con estas propiedades Por ejemplo eh, La evaluación en bottom Me da cero La evaluación Esas son propiedades que tiene que cumplir Algo para hacer una evaluación O una semántica La valuación En una conjunción Tiene que su valor tiene que ser el mínimo de los valores de las evaluaciones de phi y psi. Ejemplo, como decíamos recién, si acá tengo P0 conjunción función P1, y las dos son 1, los valores de P0 y P1 son 1 y 1, entonces el mínimo entre esos dos es 1, entonces el valor de la conjunción es 1. Ahora, si bien... Alguna de las dos, digamos que la P0 vale 0, si el valor de verdad de P0 es 0 y la de P1 es 1, el mínimo entre esos dos valores me da 0, entonces la conjunción me da 0. Falló uno de los, de los miembros de la conjunción, de los términos de la conjunción, entonces la conjunción es falsa, me da 0. La disyunción me da el máximo, y mi implicación está dada por, eh, eh, es más fácil describirla de o más Corto describirla, de cuando falla, cuando es falsa una implicación, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Sí? Eh, y ahora queda develado el misterio de bottom, porque bottom, no importa cuál sea, estamos definiendo que una, una, una función va a dar significado si solo sea bottom, en particular tiene que dar siempre cero. Así que bottom no es otra cosa que false, que falso. Eso es, este, eso es bottom. El dominio, eh, hay veo una pregunta en el chat, el dominio de eh, la asignación no incluye bottom, porque fíjate que siempre cero, entonces es, a, es al vicio ponerlo en el dominio. Generalmente las asignaciones o las interpretaciones trabajan sobre las variables que hay libre. Y bottom no es una variable, una constante. ¿Sí? Bien. Entonces, eh, repito, una asignación me interpreta cuánto qué valor de verdad tiene cada variable proposicional, cada símbolo proposicional, y una evaluación me dice, ya me está hablando el valor de verdad de todas. Y ahora, bueno, lo natural es que una vez fijada una asignación, si yo ya te digo cuánto vale P0, P1, P, te digo cada una de esas es verdadero o falso, naturalmente eso se va a extender a todas las proposiciones. Eso es lo que dice el siguiente teorema. Dada una asignación, F, va a existir una única evaluación o función semántica que la escribo con estos corchetes pacheros tal que coincide con la eh, asignación para los átomos. Este, es decir, hay una única forma de extenderlo. Y, y, y esto es fácil, ¿por qué? ¿Cómo hacemos? Lo vamos a de, definir por recursión, o sea, tenemos una asignación que me dice cuánto vale en los símbolos proposicionales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definir eh, la función corchete, que quiero definirla en todo prop. Acuérdense cómo hacíamos para definir una función por recursión. No hace falta que se acuerden, o sea, lo que hace falta que se acuerden es cómo se construía prop. Prop se construía. Primero con los átomos y eh, después agarrar fórmulas, conectarlas por algún conectivo binario y ponerle paréntesis, y eso de vuelta me, me vuelve a caer en PROP. Y esa es la definición recursiva de PROP. Y para hacer recursión en PROP, tengo que definir los casos base, uno para cada átomo, y después los otros para los conectivos binarios. Buah. Entonces acá, bueno, voy a definir para una fórmula atómica, si esa fórmula atómica es un símbolo proposicional, digo que vale cuánto vale, cuánto me está diciendo la F fija de antemano, cuánto tiene que valer. Esta F me decide cuánto vale, si valen 0 o 1 cada uno de los símbolos proposicionales. Y, eh, y entonces ese valor va a tener PN con esta evaluación o semántica que estoy definiendo por recursión. Y bottom, la, la defino, defino como bottom, ahí me está faltando un subíndice. Eh... Voy a, voy a corregir eso. Entonces voy a corregir el enunciado porque en realidad no estoy como bien había preguntado un, un compañero. Eh, la, la, la, la, la, la, la asignación F no está definida en todo AT, así que voy a corregir eso ahí en el enunciado. Y acá, y en el... En el caso base, tengo que poner un subíndice a la, a la semántica de Wow, bueno, Ahí ya se debería corregir. Entonces lo que habíamos dicho que va a coincidir con la, con la asignación en los símbolos proposicionales. Y bueno, acá me había faltado un subíndice. Bien. Entonces ya tenemos el caso base definido. <tose> Acá estoy obligado por la definición de evaluación, no tengo otra opción. Y acá, bueno, también estoy obligado por la definición de evaluación, o semántica, de que en el caso de una conjunción lo tengo que definir como el mínimo, como el, en el caso de una implicación lo tengo que definir de esta manera, como dije antes, que va a dar cero si es que vale, si es que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, y uno en caso contrario, para la disyunción pongo la la, el máximo, y, y se acabaron los casos. Estos son los tres casos binarios que tenemos. ¿sí? Y fíjense que eh, el teorema de, de, de recursión me dice que hay una única fórmula definida, una, una única función de prop en 0,1 definida de esta manera. Y aparecen las funciones los pasos, casos base como funciones y casos recursivos, con esta función es h, la función h, h conjunción es el mínimo, la h disyunción es el máximo, y la h implicación es una función definida por casos. Y h at viene dada por la f más, eh, la estipulación de que botón tiene que hacer a Ajá, eso me demuestra la existencia. Ahora, eh, la unicidad es... Eh, es como que sería obvia a partir del teorema de recursión, el teorema de recursión dice que existe una única, eh, hay una única función definida por el teorema de recursión, pero acá no es que estamos preguntándonos si es que... Hay, hay, hay un, un pequeño detalle, que es que para que poder aplicar la unicidad del teorema de recursión tengo que ver esta observación. Entonces vamos a ver la, la unicidad de que hay, hay una única evaluación que extiende a F. Entonces, el primero fijémonos en la definición de evaluación. Una, defini la, una evaluación tiene que cumplir con los casos inductivos de la definición anterior. O sea, estas las H, puntito, que sería... H disyunción, H implicación y H conjunción esas están impuestas por la definición de evaluación. Voy a volver. ¿Sí? Estas están, estamos obligados a que valga esta. Esto tiene que valer esto, esto por la definición de evaluación y además, bueno, y voto. Entonces, las H binarias están impuestas por la definición de evaluación. Eso es lo que decíamos hasta acá. Y el caso base está fijado por las hipótesis del, del, del teorema que estamos probando y la definición de la evaluación en bottom, que dice que tiene que ser cero. Entonces, no le queda otra a cualquier función que cumpla con la conclusión de este teorema, no le queda otra que estar definida por recursión. Entonces, ahora sí se aplica la unicidad del teorema de recursión. O sea, el teorema de recursión dice, ah, vos querés definir por recursión una, una, una función, bueno, existe, vos me das h, las h y yo te doy una función definida por recursión y además te digo que es única. Bueno, acá el teorema no habla de una función definida por recursión, pero lo que nos damos cuenta con este argumentito es que cualquier función que cumpla con, lo, con la conclusión del teorema, tiene que estar dada por recursión. Entonces, por el teorema de recursión hay una sola. Esto me dio lío, pero si después lo, lo escuchan más tranquilos lo, y tranquilas y tranquiles, eh, capaz que tiene, tiene un poco más de sentido, y si no discutimos en, en alguna consulta o práctico. ¡Wow! Bueno, entonces tenemos. Eh, este teorema de extensión que me permite extender las asignaciones. Y tenemos un corolario que me dice que si dos funciones semánticas o evaluaciones, acá estoy llamando corchete 1 y corchete 2 sin necesidad de hablar de que están extendiendo nada, coinciden en los átomos, entonces tienen que coincidir en todo PROP. o sea, tienen que ser los mismos. Una vez que ya están fijas en, en, en, en, en los átomos, entonces están fijas en PROP. Y este, ahora sí, una vez que ya hicimos el argumento anterior, esto sale trivial por la unicidad del tener una de extensión, porque tanto corchete 1 como corchete 2 son extensiones, son ambas extensiones de la asignación que es restringir cualquiera de ellas, a los símbolos proposicionales, a P0, P1. O sea, si restrinjo la, la primera a P0, P1, P2, etc., ¿eh? me queda una función que va de los símbolos proposicionales al 0,1, es decir, me queda una asignación. Y si restringo la evaluación 2 a los símbolos proposicionales, me queda otra asignación. Pero por hipótesis, como coinciden en todos los átomos, coinciden en los símbolos proposicionales. Entonces, estas dos funciones son las misma Y ambas evaluaciones extienden a esta misma asignación. Entonces, por, el teoría, por la unicidad del teorema de extensión, hay una, hay una única. ¿Sí? Bueno, ahora sí, como estaban spoileando en el chat, <risa> vamos a introducir notación. Eh, negación de fi va a significar, fi implica bottom, y doble implicación, el sí, solo si sí famoso, va a significar la conjunción de las dos implicaciones, como corresponde. ¿Sí? Son abreviaturas, es decir, que no, no están en el lenguaje original, Acá hay una diferencia con el libro, que el libro toma la negación, no sé si la toma la negación como básica, pero bueno, acá estamos tomando, acá nos, nos sacamos un caso, para prueba por inducción es todo más corto, así, es más cómodo. Bien. Eh, continuamos, y tenemos un ejercicio que de hecho, si definimos así esto, que si definimos negación y sí, solo sí, de esta manera, eh, sus valores de verdad, si calculamos sus valores de verdad para cualquier evaluación que encontremos por la calle, nos da lo que tiene que dar. O sea, si yo calculo el valor de verdad de fi implica voto, me da justo el valor opuesto que el que tenía phi. Así que anda bien como negación. Si era falso me da verdadero, si era verdadero me da falso. Y si calculo el valor de verdad del sí, solo sí, me da 1 exactamente cuando, cuando las dos eh, fórmulas tenían el mismo valor de verdad. Este ejercicio es un ejercicio muy fácil, o, o mejor dicho, digámoslo así. Si no es muy fácil, me llaman y me avisan y lo, lo tenemos que ver a eso. O sea, tenemos que sacar esta piedrita del camino antes de, de seguir. Este tipo de ejercicios son como el, el núcleo de esta primera parte. ¿Sí? Esta primera parte se trata solo de calcular con símbolos, como hacíamos en el, el primer año, y ablandar la mano para poder trabajar tranquilo con eso. Guau. Wow. Eh, acá, entonces, eh, esto es simplemente expandir la definición, o sea, sacar, en vez de escribir esto, escribir esto y aplicar la definición de evaluación para una implicación y ver qué me da esto. ¿Sí? Esto lo tenemos que poder hacer. Bien, ¿Qué es ese ejercicio para que lo hagan ustedes. Y ahora pasamos a una, una definición más y ahora vamos a empezar a hacer... Eh, Vamos a empezar a hacer más ejemplos, y es donde vamos a detenernos más. Bueno. Eh, otra letrita griega para que se diviertan, esta se llama gamma, es la letra gamma mayúscula, y voy a, consider, voy a usar gamma para nombrar subconjuntos de prop. ¿sí? Entonces, supongamos que tengo gamma, un subconjunto de prop, y B es una asignación. Ahí tengo un, un, un error de tipeo que me, de, me avisó el flaco que lo tenía que corregir. Ahí dice es no, eso no va ahí. Ahí está, ahí me gusta. Buah. La primera definición es que una asignación valide el conjunto gamma de proposiciones, ¿sí? Quiere decir que hace cierto todo lo del gamma. Es decir, que yo tengo una, una lista de... de Imagínate de vuelta con la, con la analogía de que yo estoy simbolizando con eh, P0, P1, estoy simbolizando situaciones climáticas posibles, entonces... Eh, si P0 simboliza hay sol, P1 significa no hay viento y P3 significa lo que quieras, entonces el día de hoy, como universo posible, estaría validando este, este conjunto de, de, de proposiciones. El ejemplo no es bueno, pero después vamos, vamos a ver otro más, más peor. Eh, eh, bien entonces vamos a decir que una asignación, recordemos que la asignación que es? es una función que a cada símbolo proposicional 0 1, me dice cuánto vale verdadero o falso cada uno bien entonces una asignación válida un conjunto gamma si cuando le calculo su valor de verdad me da uno Fíjate, ahora, ahora repito algo para, pues como hemos ido rápido, quiero, quiero que repitamos, recordemos. No, eh, B, perdón, lo voy a escribir grande, no, no me hace falta, seguramente lo van a poder, en el video se va a poder ver, ahora, me deberían pinchar un poquito para ver cómo, cómo escribo esto. Eh, entonces, B, me gusta más, B cursiva, B va de, eh, quisiera ver si se ve sí, sí, en es sí. esto. Sí, estamos bien. B, que va de PC, B va de P0, P1 a los valores de verdad, que es 0, 1. Y a esto recuerden que a esto le estamos llamando, al conjunto P0, P1, le estamos llamando B caligráfica. Me salió medio pobrecito El conjunto de los símbolos proposicionarios o variables proposicionales estamos llamando B en caligráfica. ¿Sí? Bueno, B va de ahí. ¿Sí? No está definida en todo propio. Está definida ahí. Pero de acá, yo la puedo extender recursivamente, como acabamos de ver, a una función que sí está definida en todo propio. O sea, no tiene sentido, por una cuestión de tipo simplemente, no tiene sentido, eh, eh, no tiene sentido hacer B de B de phi. De, de sí, o sea, si phi si está en prop, B de. Sí, en general no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Lo que tiene sentido es acá es fi. Lo que tiene sentido es extender a B la asignación B a todo pro y. Este, y ahí evaluar qué valor de verdad tiene el fin Por eso en el en el por eso en el en la lo voy a mostrar un ratito esto para que quede por la duda no se haya visto. Ahí está, y ahora vuelvo a presentar. Bien, por eso acá estamos poniendo que... Eh, estamos usando el, la, la, la extensión acá, la evaluación, que extiende a la asignación B. Pero como la evaluación está determinada completamente por la evaluación, entonces, por la asignación... Entonces, digo que la asignación me, me hace válido me hace válido a gama. O sea, B, ¿me valida gama si es que todas las cosas de gama pasan a ser ciertas cuando las evalúo con la evaluación que extiende a B? ¿Sí? Bueno. Y la anotación, vamos a usar la anotación que, intuitiva, que si le aplico si corcheta aplico corchete a las cosas de gama, me da 1. Esto es una abreviatura para esto que te estoy diciendo antes. ¿Sí? Vamos a decir ahora que φ es consecuencia de gamma. Si sí, toda asignación que valida gamma hace verdadera φ, es decir, si la asignación, yo elegí valores de verdad para, la, para, para los símbolos proposicionales, de alguna manera lo elegí, eso y ahora valida gamma y cada vez que valida gamma esa asignación, me hace verdadera phi, si siempre pasa esto para toda asignación B, entonces estamos diciendo que phi, eh, eh, vamos a decir que phi es consecuencia de gamma ¿Esto qué quiere decir? Eh, supongamos que en gamma está P0 y está P1, ¿eh? Entonces, cada vez que yo tengo una asignación que me hace verdadero a P0 y a P1, va a ser verdadero a P0 y P1. También va a ser verdadero a P0 o P1, por ejemplo. Entonces, eh, en ese caso, P0 o P1 va a ser consecuencia del conjunto formado por P0, P1 la anotación para esto era este, este símbolo se no, el símbolo eh, la, de satisface se llama esta, satisf, el símbolo de satisfacción bueno tiene varios nombres bueno acá es, decimos que gamma es consecuencia de phi y esta es la anotación y por último vamos a decir que phi es una tautología si es que es cierta en todos los universos posibles ¿sí? no importa qué asignación yo elija cuando evalúo eh, sí, con la función semántica correspondiente a la asignación, me da 1. No importa cuál. ¿eh? Eh, bien. Vamos a ver... Eh, eh, bueno, la notación es eso. Porque no... Vale sin hipótesis. ¿eh? Entonces, eh, la, digamos, uno podría estar pensando que es una hipótesis. Y siempre que vale esta hipótesis, vale la conclusión. Eh, y acá vale sin hipótesis. Y de hecho, esta notación resulta que es equivalente a una abreviación. Otro, este es otro ejercicio de entender la definición. Es un ejercicio que debería ser más o menos trivial. Ser tautología es equivalente a ser consecuencia del conjunto vacío. Entonces, lo que tienen que hacer es escribir este ejercicio trivial y entenderlo, y, eh, eh, y y si se traban, urgente me avisan y lo vemos. Bien, bueno. vamos a ver ejemplo. Phi eh, implica phi, es una tautología. Voy a volver vamos a poner la definición de vuelta. ¿Qué quiere decir que sea una tautología que sea verdadero sin importar cuál sea la, el mundo donde estoy viendo? O sea, en cualquier mundo posible, o sea, no importa qué valores de verdad le ponga a P0, a P1, P2, a P3, phi ¿eh? implica fi me va a dar valor de verdad 1. Esto quizá, digo, debería ser que esto ya lo estén esperando, quizás lo estaban esperando desde antes de empezar la materia, de que esto sea verdadero, o que siga siendo verdadero, porque uno entendía que era verdadero desde el primer año, o de la intuición que uno pueda tener de la, de la, de la implicación. Este, pero fíjense que ahora hago un breve paréntesis. O sea, nosotros ahora estamos definiendo la noción de verdadero y no es la noción, o sea, estamos definiendo un modelo de la noción verdadera, o sea, estamos tratando de, de definir cómo decir que una, una, una, le asignamos significado verdadero a un string de símbolos, ¿eh? Eh, Eso es independiente de que yo, de, de una mecánica de demostración con reglas y todo, o sea, nosotros vamos a demostrar ahora, pero, más adelante vamos a ver una forma de mostrar que hable de los símbolos, no del valor de verdad. Vamos a ver que se puede separar y después volver a juntar lo que es demostración de lo que es valor de verdad. Por lo, por lo pronto, ahora estamos hablando de valor de verdad. Bueno, ¿cómo hacemos para ver de que de que phi implica fi es una tautología? Eso quiere decir, por la definición de que para toda asignación, eh, evalúo esta, esta implicación y me da eh, me da eh, uno. Acá me faltaron unos paréntesis que los voy a poner ahora. Ahí los completo los paréntesis. Para ser estricto, ahora. Eh, y hago otra aclaración. Acá, que la, la hago en el apunte, hasta ahora estoy siguiendo la versión actual de la apunte, la estoy siguiendo más o menos a pie de la letra. Una aclaración que hago es que fi, este simbolito, este rulito, que la letra Y, fi, no es ningún símbolo de lo que hemos definido anteriormente. ¿sí? No es botón, no, no es, o sea, simbólicamente, esto que estoy que estamos viendo acá, este, este, estos píxeles negros que estamos viendo acá en la pantalla, que representan un paréntesis, una letra phi, una flechita, una phi, una, una otro paréntesis, ¿sí? no son un string, no es textualmente un string de las que hayamos admitido antes, phi ¿sí? no estaba en el alfabeto sigma original. ¿Qué es lo que estamos escribiendo acá? Eso Está, está bueno que, lo, que lo, lo, lo, lo tengamos en la cabeza. Acá lo que estamos escribiendo es una forma general que puede tener una proposición. Y lo que estoy viendo acá es que no me importa qué ponga yo acá en phi, si pongo P0, me va a dar una proposición concreta. Si pongo P0 y P1 entre paréntesis, en lugar de phi, me va a dar una proposición concreta. ¿Sí? Pero esto no es una proposición concreta, sino un esquema de proposiciones, si queremos llamar una forma que puede tener una proposición. Estamos asumiendo bajo la suposición de que phi es una proposición, que esto es una proposición. Bueno, disculpen la digresión. Pero entonces ahora, para cualquier phi proposición, esto es una tautología. Ese sería el enunciado completo de lo que estamos probando. Entonces, vamos a tomar una asignación. Vamos a extender una evaluación y vamos a ver cuánto vale, cuánto, que el valor de verdad de fi, implica fi, es 1. No importa quién sea fi. Es lo mismo esto que ver, como el valor de verdad son 2, son 0 y 1, eh, por lo menos en esta materia van a ser así, eh, es lo mismo que ver que no sea 0. ¿Por qué lo escribo así? Porque nuestra definición de implica... No, decía, era fácil de definir cuando el valor de verdad de un implica era cero. Eh, el valor de verdad de un implica, esto, esto conviene que lo haga en, en la pizarra. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Sí, estamos diciendo, ahí estoy viendo con los comentarios, eh, sí, decir que esta autonomía es decir que es siempre true, digamos, es la, es la versión, eh, es eso, es exactamente eso. Pero no es ser igual a true. ¿sí? O sea, es, es distinto, es distinto eh, en, en, en contraste con el cuatrimestre, con el año pasado, con la introducción a los algoritmos, decir, estamos estamos teniendo una forma de expresar que tiene valor de verdad, uno o verdadero, y no es ser equivalente a verdadero, porque en primer año, si, si, si es que se sigue dictando como yo recordaba, uno probaba de que algo era equivalente a true. Pero acá no estamos diciendo ser equivalente, porque equivalente es un simbolito, el sí solo sí. Acá tenemos una función que a cada proposición me asigna el valor de verdad, o se está como aparte. Bueno, entonces queremos ver que, a ver si se ve, para toda B asignación, phi implica phi ¿sí? y phi en prop, Esto no es cero, que es equivalente a ver que no, que, que es uno, que siempre 1. Bueno, entonces, ¿esto cuándo pasa? Esto pasa, sí, solo sí, bueno, como la definición de evaluación para una implicación. Me decía que es cero, voy a poner acá un no. Y voy a ponerlo aquí la definición de, de tener valor de verdad cero. Entonces, ¿cuándo una proposición tiene valor de verdad cero? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente... El valor de verdad, del consecuente, es falso. ¿Mm? Entonces, esto es sí, solo sí, no, eh, pero esto es falso. Sí, solo sí, verdadero. O sea, es imposible de que algo tenga valor de verdad 1 y valor. O sea, que una función me dé dos valores distintos para el mismo argumento es imposible. ¿Sí? ¿Eh? Entonces negar algo imposible es la verdadera. Entonces, es cierto De que phi que implica fi es distinto de 0. Y no usamos ninguna propiedad de B, solo la definición de evaluación. Buah. Ese sería el primer ejemplo. Eh, veo que preguntan, ¿la equivalencia con true es una noción sintáctica? Sí, o sea... Eh, eh, algo, bueno, nosotros todavía no tenemos un símbolo para true todavía. Lo, vamos, lo podemos introducir y escribir algo, y, eh, sí, solo si sí, true, va a ser otra proposición, va a ser un una string de símbolos y a eso le podemos a, a, asignar significado, pero no, no me está diciendo nada concreto. Acá lo, lo, lo concreto son las asignaciones. Bien. Continúo con, lo, con los ejemplos. Siguiente ejemplo, doble negación de phi implica phi. Ese es un ejercicio. Otro ejemplo, eh, ahora ya no de tautología, sino de la relación de consecuencia, es del conjunto phi, y phi implica psi, y phi y Psi son proposiciones, tiene por consecuencia a Psi. ¡Wow! Bueno, entonces lo que tenemos que ver es que si B valida el conjunto gamma de la izquierda, el conjunto Fi, phi, phi implica Psi, entonces tiene que hacer verdadera a Psi. Eh, y, bueno, validar, repasamos de paso las definiciones, validar eh, al conjunto S quiere decir que le haga valer 1 a este, cada una de las fórmulas. O sea, sí, entonces lo que tengo que probar es que si sí, eh, tengo una asignación cuya evaluación asociada me da... <coughs> me da valor 1 a fi, y me da valor 1 a fi implica psi, entonces me da eh, valor 1 a psi. Eso es lo que tengo que demostrar. Bueno, voy de vuelta a la pizarra, lo voy copiando, a eso, voy a borrar acá, Entonces tengo, tengo que probar que si phi es igual a phi implica psi, al valor de verdad. Si el valor de verdad de phi es igual a 1, y el valor de phi implica psi es igual a 1, entonces esto me implica que el valor de verdad de psi es igual a 1. Bueno. Voy a dejar de compartir. Bien. Entonces, probemos eso. Entonces... Eh... hagamos, eh, hagamos eh, entendamos esto, ¿sí? Entonces, si el valor de psi, el valor de phi implica psi, Ajá, lo, hagamos, lo hagamos así, lo hagamos medio por el absurdo, me parece que es más fácil, por la contra recíproca o el absurdo, por, por la contra recíproca lo hagamos. Este, supongamos que no que no supongamos que el valor de verdad de psi es cero luego usando esto usando que el valor de de phi es uno El valor de verdad de phi es 1 y el valor de psi es 0. Pero esto, decir que phi es 1 y psi es 0, vale 0, es la definición de que phi implica psi tiene valor 0. Absurdo. Bueno, veo que se ve bastante feo, pero bueno. Eh, y vamos al último ejemplo. El último ejemplo es uno en el que no vale quiero ver que P1, la proposición P1, no es una tautología. ¿Qué quería decir que sea una tautología? Quería decir que para todas las evaluaciones posibles, para todas las asignaciones, perdón, todas las asignaciones posibles, cuando yo evalúo P1, eh, yo evalúo algo, eh, lo, la tautología, con la evaluación asociada, me da 1. Entonces, para ver que algo no es una tautología, tengo que negarse para todo, me quedo no existe, entonces tengo que ver que existe alguna eh, asignación, tal que cuando pongo la evaluación asociada, a, que ev evalúo ese, ese P1 con la evaluación asociada, me da cero. O sea, tiene que haber alguna que me lo falsifique. ¿Qué? Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Con el término de extensión. O sea, en este caso, para ver que algo no es una tautología o no es una consecuencia, tengo que encontrar una asignación apropiada. ¿Sí? Bueno, empiezo a borrar acá. Y ya pongo el foco. Entonces lo que tengo que ver es encontrar o construyo mejor construyo B, tal que la eh, evaluación eh, asociada me hace dar cero. Entonces, dejo de presentar para que se vea bien. Wow. ¿Cómo hago? ¿Sí? ¿Qué herramientas tengo para construir? Eh, bueno, eh, o sea, tengo, de hecho, construir lo único que tengo que hacer es definir la, la asignación. Y bueno, defino directamente B es igual a B de PN es igual a cero para todo N en lo naturales con cero. ¿Sí? Entonces, esa es una función, defino esto. ¿sí? B es asignación. ¿Sí? Ahora, por teorema de extensión, ahora eh, el teorema de extensión me da la evaluación asociada y ¿qué cumple? ¿Qué cumple la evaluación asociada? Cumple con que P1, acá, para el, en el caso base, me dice que la evaluación asociada es simplemente BDP1 y BDP1 por definición es 0. Eh, a ver, estoy viendo, hay mucho, hay mucho mensaje en el chat, voy a ver. veo que están, están respondiendo ah me parece que me perdí un mensaje muy muy, muy viejo eh, con, respecto a la, al, con respecto al con respecto al ejercicio anterior lo que usé es la definición de evaluación para él implica. Cuando una evaluación se le aplica un implica, me va a dar cero si sí, solo si sí, el antecedente es 1 y el consecuente me da cero. Entonces, eso es lo que hizo. Entonces, llegué a que el valor de verdad de la, de la implicación era cero, pero eso es absurdo porque contradice, contradice esto. Esto es absurdo porque esto contradice esto. Eso era con respecto a la pregunta anterior. Y ahí Matías está respondiendo bien el, la pregunta que le habían hecho de si lo puedo. Sin embargo, lo que dice eh, Gustavo eh, es, es más o menos correcto. Eh, o sea, la intuición es correcta y la, la vamos a ver más adelante cuál es el sentido de esa intuición. Buah momento de hacer un corte vamos a cortar hasta las diez y cuarto diez sí, y cuarto diez quince corto por ahora y me quedo para consultas